Winnipeg es la historia de una huida forzada. Un relato explicado desde el hoy, desde la hora, que mira hacia nuestro pasado más cercano. Un pasado oscuro que, por desgracia, tiende a repetirse en la actualidad. ¡Basta! Han cruzado el Llobregat. Entrarán a Barcelona, tenemos que irnos. Nosotros no podemos, nosotros no nos hemos involucrado. Mi abuela me llenó la vida de historias, historias que se me han quedado dentro. Huir de Barcelona, por Bou, cruzar los Pirineos, con Colliura, el campo de Argelet-sur-Mer. Acabo de llegar al campo de refugiados, estoy embarazada. En la playa no hay nada. Excavamos en la arena para encontrar un poco de calor. París. Neruda y Delia. Trompeloup. El Winnipeg. Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece. Pero este poema que hoy recuerdo no podrá borrarlo nadie. Agarrada la barandilla de cubierta, miro la ciudad desde el mar. Es de noche. Y es tan bonita... Las casas iluminadas de la montaña parecen luces de un enorme árbol de Navidad. Y tú marchando junto a, mí, y así verás a la, la memoria de 100.000 republicanos españoles enterrados en el campo de Argelé, mm -hmm. durante la retirada de febrero de 1939. ¿Los malheur? haber luchado por defender la democracia y la república contra el fascismo en España de 1936 a 1939. Libre, libre. Hombre libre, toi. Hombre libre, recuerda. Hombre libre, recuerda. Alemania y la Unión Soviética han firmado un pacto de no agresión. ¿Eso le da Hitler tranquilidad para invadir Europa? Con esto la guerra...